Dos, tres. Pa, pa, pa, pa, pa. Gracias, señor presidente, señorías. Eh, quería comenzar eh, comentándole a mi compañera, la senadora Hidoya Villanueva, que me ha robado la frase con la que yo quería comenzar mi intervención, una frase de Mandela. Es curioso tanto que dicen que estamos tan separados entre nosotros, tan dispersos que podemos estar reuniendo Y hemos coincidido incluso en elegir la primera frase de nuestra intervención. También es la intervención que he utilizado para hablar de la Comisión de la Infancia y también ha sido curioso uh -huh. que, eh, bueno, comentando que nos hemos enterado de que la compañera Aidoya, que es esa comisión que ha defendido sobre la infancia y la adolescencia de creación en el, en el Senado, no sabemos si ha sido la magia, qué es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, pero también se ha presentado una comisión similar y ha obtenido 333 votos a favor. No sabemos si es la magia de la mayoría absoluta de algunos partidos que, en función de que tengan esa mayoría absoluta o no, votan una cosa o hacen otra. Uh -huh. Uh -huh. Esa mayoría absoluta hace daño, señorías. Esa mayoría hace daño a nuestro país y a nuestra gente. Y les pedimos que sean coherentes y que sean honestos. Uh -huh. Independientemente de cuáles sean los escaños que cuenten, sean coherentes con sus ideas. Volviendo a la frase que les comentaba de Mandela, que quiero repetir, es que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños y niñas. Hablando de las sociedades y cómo se retratan, hablando de la sociedad valenciana, en mi caso, donde yo provengo, la sociedad valenciana se dice, se dice que parece ser la cuna de la corrupción. Y dicen también que presuntamente hay varias manos que mecen esa cuna. Y yo quisiera decir que parece presuntamente que algunas manos están aquí hoy con nosotros. La comunidad valenciana, nuestros niños y nuestras niñas, aún estudian en barracones. Llevan años y años estudiando en unos barracones que decoran el paisaje educativo de mi comunidad barracones que se inundan cuando llueve, barracones que en los meses de calor sufren temperaturas altísimas y que indudablemente perjudican a la salud de nuestros y nuestras estudiantes. Podríamos seguir hablando de más aspectos de mi comunidad, pero se reduce todo en las siglas CIEXA, señorías. Quiero aprovechar también para referirme al senador Alvález, eh, comentarle, eh, poner en valor su espíritu negociador, ese interés que ha tenido por negociar con todos los partidos políticos, y creo que si ha habido algún momento de confusión han sido por las ganas de llegar a ese consenso que todos anhelábamos. Eh, se ha hablado aquí de vacío ideológico en un momento, no sé si ha habido un momento en el que... Bueno, de, de lapsus, pero querría hablar, por ejemplo, de una ideología que yo creo que sí que ha estado presente en una eh, educación diferenciada que se ha puesto en mi comunidad y que ha sido llevada a cabo con fondos públicos. La LOMCE repite una historia similar a lo que ya vivimos con el plan Bolonia, y que empezó con el mismo fallo, con no contar con el consenso de la comunidad educativa. La historia se repite, se ha repetido. Esa, falsa, esa falta de consenso dio lugar a movilizaciones sociales cuya máxima reclamación, la máxima pro, pro, proclama era la mercantilización del sistema universitario como objetivo subyacente fundamental. Pues nosotros pensamos que urge ya reaccionar para evitar las consecuencias desastrosas que ya se están preveniendo, porque revertir de forma esas carencias va a ser mucho más complicado. La educación, señorías, no es un negocio. Y si hablamos de negocio estamos contradiciendo el principio de nuestra Constitución, que en el punto 27.2 habla y desarrolla de la educación que nosotros defendemos. No vamos a entrar en todos los aspectos que no nos gustan de esta, de esta ley. Es cierto que nuestro grupo parlamentario tiene una posición clara respecto a ella, pero pensamos que las mareas verdes durante todas estas reclamaciones de las que nosotros nos hacemos eco ya han dejado claro unos pensamientos frente a esta ley, una ley que se aprobó con simplemente el apoyo de un grupo político, el Partido Popular, un Partido Popular ensimismado que dio la etapa, la espalda a la etapa a la comunidad educativa y a toda la sociedad en general. Señorías del Partido Popular, perdónenme que me dirija a ustedes. Quiero recordarles que las movilizaciones no han terminado, que ya hay convocada una huelga por el sindicato de estudiantes para los días 13 y 14 de abril. Las movilizaciones continúan, señorías. Y dirigiéndome al Grupo Socialista, tal como ya han comentado algunos senadores también, quiero recordarles que ustedes firman el Congreso con otras fuerzas políticas, con sindicatos del sector de la educación, con asociaciones representativas de padres, madres y alumnos. Firmaron un acuerdo que recogía las diez razones para rechazar la ley BERT y que al final de este documento hablaba de la retirada del proyecto de la Ley Orgánica. Pero después llegó el pacto con Ciudadanos y pensamos que Ciudadanos ha conseguido llevar a su terreno la idea que ya perseguía el señor Bert una educación al servicio de los mercados, una educación competitiva y no colaborativa. Significa que los mercados van a condicionar a nuestros, nuestras futuras generaciones y que nuestros niños y niñas dejarán de estudiar educación para la ciudadanía para poder dedicarle más tiempo al emprendimiento empresarial. modelo que esconde también la idea de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. De que no necesitamos tanta ciudadanía con titulaciones superiores. No es necesario. Total, después vamos a permitir que se vayan... La gente más preparada, aquellos y aquellas con más formación, con más talento, estamos permitiendo que se vaya. Y esto realmente también a mí es algo que me preocupa muchísimo, porque ¿qué podemos esperar del desarrollo de un país si está dejando escapar su talento y su conocimiento fuera de sus fronteras? Voy a repetir algo que seguro que en estos días se ha escuchado muchas veces, y es que continuamos con la mano tendida. Lo decimos al Partido Socialista, seguimos con una mano tendida para abordar un Pacto Nacional por la Educación a través de un gobierno de cambio y de progreso. Pero nos preocupa, porque no sé si será uno de los tópicos con los que yo como persona sorda he tenido que vivir día a día, que tenemos, que se nos dice que somos personas mal pensadas, personas desconfiadas. No sé si será por eso que sí que nos da miedo eh, que esta propuesta sea simplemente eh, una acción de maquillaje que esté eliminando aquellos aspectos que han provocado mayor rechazo social, pero que siga con ese espíritu neoliberal que encierra la ley. Es a cabo ya, señorías, nosotros apostamos claramente por, un, por una educación que no se ajuste a las demandas del mercado y que funcione como casi una gestión empresarial. Nosotros apostamos por un modelo educativo público, inclusivo, ecologista, multicultural, laico y democrático. Todas esas reivindicaciones que ya ha recogido, que ya ha plasmado también en las calles la Marea Verde. Y para terminar, permítanme, señorías, eh, quiero presentar una, una imagen. Porque cuando pienso en la escuela, pienso en aquellas personas que la viven desde la esperanza, pensando que la escuela va a poder cambiar su, su situación, porque parten ya desde una dificultad, dificultad distinta, es una desigualdad. También utilizo esta imagen pensando en los niños y niñas con dificultades de lenguaje, para los que a veces las palabras que utilizamos están vacías y que necesitan el uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como apoyo a ese mensaje oral. Esta es la escuela que queremos. La lámina muestra a un niño o una niña que está desarrollando toda su creatividad, todo su potencial, todas sus capacidades. Es algo maravilloso por lo que tenemos que pelear por esa diversidad de cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. Y lo que no queremos para ellos es este modelo, un sistema educativo que se parece simplemente a una cadena de montaje y a una fábrica que solo va derivada a un puesto de empleo. Gracias por escucharme.